Lo no que pasa es que el reproductor avisa, tan, tan, tan, tan. Bueno, esto está dedicado a todas las personas que tuvieron la amabilidad, la decencia, de decir algo cuando publiqué mi nueva adquisición. El mismo modelo, mm, mm, merece un besito. Yo también merezco un besito porque le echaba echado bolas que jode para comprármelo después de tantos videos corporativos. Y mientras se renderiza, dulzonería, que cuando lo vean se van a cagar de la risa voy a regalarle a aquellas personas que decían ay debe tener un sonido bonito y yo bah, me da cosito con esa gente y entonces yo dije pues vamos a hacerle un regalo sí como no puedo poner muchos efectos ni nada porque estoy renderizando vamos a hacerlo a rimpelado. y mejor porque así van a ver que esto suena, esto suena me falta la fibrante pop para que no golpee pero ya me llega el lunes ok entonces esta es una canción que cantaba con una primera banda de gitanos, saludos a Edwin, a Carlitos y a Fran Fiore y a nuestra supermanager de ese momento, a Litia. Y entonces la cantábamos que además esta canción va muy bien con este momento y va para todas aquellas personas que tuvieron esa esencia. ¿Mm? Un sábado 15, son casi las tres, hay en Chacaíto, la espero otra vez, de pronto me para, son cinco o seis, le piden la cédula y manos contra la pared, me agarro el plan unión, me agarro el plan unión, me llevan para petar en presa como un ladrón. Suena la sirena, es una obsesión, por más que pregunten, no hay explicación. Si estás detenida, aprende a callar, se pierde una bala, pues uno la querrás encontrar. Te agarra el plan unión, te agarra el plan unión. Me llevan para petar, presa como un ladrón. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Dun, dun, dun. No. No. <laughs> Ay, lo quieres